Y ese beso que Ana, nadie puedes contar Esa sonrisa que en silencio te logré robar lo que hicimos ayer Jamás se puede mencionar Está prohibido, este amor está prohibido Cuando te tengo, quisiera escapar Que una diversión está prohibido. Este amor está prohibido. Cuando te tengo, quisiera escapar del tiempo. En un rincón, si escondernos, y allá perdemos. Guarda el secreto, no hay testigos de este encuentro. Al oído. No vayas a contárselo a alguien más en un descuido. Mi noche sin tus labios no tendrá ningún sentido. Cuidado si quieres seguir haciéndolo prohibido. Prohibido hablar de amor.